Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos acompañan todos los sábados en este espacio, Tu Encuentro con Dios. Qué privilegio poder contar con ustedes también. Estamos transmitiendo vía Facebook Live para todos aquellos que desean escucharnos. Por supuesto, estamos en vivo compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Como todos los sábados, queremos saludar a todos nuestros amigos, hermanos, compañeros de trabajo misionero en diferentes lugares del Perú y el mundo. También a los amigos que nos acompañan siempre dando sus opiniones, dejándonos sus mensajes, que sin duda muchos de ellos están de acuerdo, muchos otros no. De todos modos, la palabra de Dios se predica para todo aquel que cree y quiere conocer más del amor de Dios. Como todos los sábados, porque es un día muy especial para mí y para muchos de ustedes también, Dios estableció el día de reposo para poder hablar de su palabra, para poder desarrollar una vida cristiana conforme a sus propósitos. Es el propósito de Dios que en el día séptimo, el día sábado, llamado también día de reposo, Dios sea glorificado en la vida de cada uno de nosotros. El objetivo de Dios era que el hombre tuviera contacto especial con su creador todos, todas las semanas, especialmente en un día que él separó como día de adoración. No es que el hombre quiere establecer un día, o no es que el hombre se le ocurre eh, poner en práctica un día que al hombre se le ocurre, sino que Dios en el día de la creación puso al hombre un día especial para poder comunicarse con él. Seis días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo es para Jehová tu Dios. Dios se merece nuestra adoración. Dios se merece nuestra eh, entrega, dedicación de tiempo, momento, pero no como, una, no como un reglamento, sino como una praxis que nace del corazón, en gratitud, con el deseo de poder sentir en nuestro corazón que nosotros nos debemos a Dios y que Él es nuestro Señor. Este concepto no está muy bien desarrollado en la cristiandad, porque las prácticas religiosas o prácticas eclesiásticas, congregacionales, han tomado el lugar de la conciencia del Dios vivo a quien nosotros servimos. Tanto así que la religión, que significa religar o unir o conectar al hombre con su Dios, con su Creador, ha pasado a un segundo plano. Hoy estamos más en el concepto de la religiosidad, qué tan religioso eres, ¿Qué, tan, qué tantas cosas haces, qué tantas formas tú muestras de tu praxis cristiana, más que simplemente qué tan consciente eres de que lo que haces realmente lo haces como un acto de gratitud y reconocimiento a tu Creador. Santiago eh, dice que la religión pura y sin mácula es hacer bien a los necesitados, es atender a los huérfanos y guardarte del mundo, dice, de las prácticas del mundo. Una de las cosas que nosotros no hemos tal vez aclarado en nuestros grupos religiosos es que no es la religión como congregación, no es el grupo en sí nuestro objetivo principal. No es la organización ni mantenerla lo que hace de nosotros seres u hombres o mujeres religiosos, de ninguna manera. Es el sentido del mensaje, es el contenido de lo que realmente esta, este, este grupo religioso por el cual se ha unido, el motivo por el cual se ha unido, es nuestro objetivo. En los años 1800 Nacieron muchos grupos religiosos a nivel mundial porque venían de una etapa de oscurantismo donde la palabra de Dios había estado prohibida para el mundo entero. Solo se podía escuchar el mensaje en latín y en las congregaciones o en las, las sinagogas o templos que el, el, el cristianismo había establecido en esos tiempos. Después de una gran casi rebelión o de protesta por eso se llaman protestantes, contra la iglesia establecida en ese tiempo, nacen grupos religiosos movidos por Swinglio, eh, Wyclef y otros más que Lutero, que se animaron a poner sus puntos de vista y a abrir un campo de estudio de la palabra de Dios y conocer más de cerca el mensaje de la salvación. Ya en 1840 aproximadamente, Grupos de cristianos bautistas, anabautistas, evangélicos y una cantidad de grupos eh, protestantes habían estado ya estableciéndose en diferentes lugares de, de Norteamérica y también de Europa. Y a raíz de eso, se comienza a reestudiar la palabra de Dios. Y a pesar de que ellos estaban muy cuidadosos de no querer formar organizaciones de no querer establecer grupos religiosos para que no sean sectarios, establecieron de alguna manera su forma de ver las cosas para poder entender qué es lo que realmente iban a hacer como grupo para poder seguir adelante con el Evangelio de Cristo. Entre esos movimientos, un movimiento millerita, dirigido por Guillermo Mille, un ex capitán, con tendencias bautistas, escudriñaba la escritura para saber qué cosas había allí. Comenzó a redescubrir cosas interesantes en la escritura y el motivo de este hombre al escudriñar la palabra de Dios era conocer qué es lo que realmente estaba pasando en el mundo y cómo el mundo iba a terminar. Y su gran preocupación respecto al fin del mundo lo llevó a agruparse con otras personas y de ahí se fue haciendo un movimiento. Este movimiento con la poca luz que tenían, comenzaron a establecer fechas para el fin del mundo. Lastimosamente las fechas que habían establecido cuando pasaron, quedaron chasqueados. Pero aún algunos de los que ya conocían el Evangelio de Cristo, comenzaron a estudiar la palabra de Dios y a buscar en ella las respuestas a las preguntas que tenían. 1860-1860. 63 aproximadamente, los movimientos religiosos comenzaron a tomar nombres, se comenzaron a organizar, comenzaron a enviar misioneros a diferentes lugares del mundo para predicar el Evangelio de Cristo y de su venida en algún momento después del, del tiempo que ellos habían establecido como tiempo para el fin del mundo. A raíz de eso, el Evangelio comenzó a crecer. Miles y miles de personas en el mundo cristianos católicos, evangélicos, protestantes, adventistas, bautistas, anabaptistas y una cantidad luteranos comenzaron a aparecer tanto así que hoy pasamos los 5.000 grupos religiosos en el mundo que tratan entre cristianos, pseudo cristianos y no cristianos de enseñar una manera de ganarse el cielo, de ganarse la vida eterna. Sin embargo, esta gran vorágine de apertura religiosa trajo consigo también el poco interés en conocer la plena verdad de la palabra de Dios. Porque se centraron más en sus grupos religiosos, en sus organizaciones, en atender propiamente el sistema o el statu quo de una organización de tal modo que pudiera tener los fondos necesarios, los líderes necesarios o los líderes orientados a un propósito exclusivamente de la congregación, y terminaron siendo grupos sectarios que hoy en día lo único que hacen simplemente es dividir la palabra de Cristo. Hace unos días atrás hemos estado nosotros conversando acerca del libro de Corintios. En su primer capítulo ya el apóstol Pablo habla acerca de que Cristo no está dividido. ¿Acaso Pablo murió por vosotros? ¿Acaso... ¿A Apolos murió por vosotros? ¿Acaso Cefas ha muerto por vosotros? No, Cristo ha muerto por nosotros. El concepto de centralizar el mensaje en el, en el concepto de Cristo es un concepto muy importante para la cristiandad hoy en día. Es tan importante que es la única manera de unir como un como una rueda que une sus rayos en el centro para poder funcionar es la única manera de unir el mensaje de Cristo y su propósito en la vida de las personas. Uno de sus propósitos es que nosotros preservemos el mensaje de Cristo al servicio de los demás en este tiempo. Si bien es cierto, el mundo va hacia el caos. Las sociedades cada vez más, a pesar de la gran tecnología que se ha desarrollado, a pesar de lo que nosotros hemos descubierto, para poder comunicarnos, intercomunicarnos, interrelacionarnos, que ha mejorado, entre comillas, tantas cosas, de algún modo ha ayudado a preservar la vida, la salud y algunas formas de vivir en un mundo como este, también el mundo ha entrado en confusión. y Esta confusión no deja de ser eh, relevante en la vida de cada uno de nosotros. Confusión política confusión social, confusión económica, confusión religiosa. Hemos comenzado a pensar de que lo que nosotros tenemos que hacer es mantener nuestros grupos religiosos purificados, como que separados del mundo que nos rodea. Cuando la oración de Jesús fue muy clara, no te ruego que los quites del mundo, no te ruego que los separes del mundo, sino que los guardes del mal. El mensaje de Dios cuando sacó a Israel de Egipto era muy claro. Vosotros saldréis de aquí, de ser esclavos, estoy parafraseando, para ir a un lugar donde ustedes puedan adorar al Dios verdadero para que sean luz del mundo. ¿Y qué hizo el grupo israelita cuando salió de Egipto? Se convirtieron en la misma o el mismo tipo de nación a los cuales supuestamente ellos debían influenciar lastimosamente terminaron siendo una nación pagana como muchas otras naciones que había en su alrededor. El Dios, de, el Dios de Israel, el Dios todopoderoso que había sacado con mano poderosa a estos esclavos, ahora era pisoteado por su mismo pueblo. Y muchas veces nuestros grupos religiosos, con sus costum, costumbres y sus prácticas netamente religiosas, sectarias propias de cada grupo religioso, han convertido al Cristo, al Cristo del servicio, al Cristo del amor, en el Cristo del odio, en el Cristo que divide, en el Cristo que hace diferencia entre el pobre y el rico, el Cristo que hace y maltrata a aquel que no tiene el poder. Ser cristiano no es ser tontos, no es ser mensos, ser cristiano es ser mansos, pero con criterio con la capacidad suficiente para poder opinar en libertad, para poder decidir cómo yo quiero vivir mi vida cristiana conforme a la palabra de Dios y a la orientación que me da. La iglesia solamente juega un papel importante en el área pedagógica para enseñar la palabra de Dios, para enseñar la verdad, no para exigirla, no para regirla, no para poner presión sobre sus, sus miembros. La palabra de Dios es dada a todo aquel que cree para aprender los principios más importantes que Dios dio para su pueblo, para que podamos ser representantes de una promesa, la instauración del reino de Dios en esta tierra. Si nosotros queremos realmente ser productivos, religiosamente hablando, si nosotros realmente queremos vivir la unidad del Evangelio de Cristo. Tenemos que aprender que la palabra de Dios es la que finalmente determina quién es, a quién sí el Evangelio de Cristo le ha llegado. Si bien es cierto la presencia de Cristo para muchas personas que no creen en Él les causa división, Jesús mismo lo dijo, fuego vine a echar a la tierra.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 este tiempo. La presencia de Cristo en la vida de las personas va a producir cierto nivel de, de divisionismo porque unos querrán, no por asuntos congregacionales, sino por asuntos de convicción de la verdad, querrán mantenerse del lado de la verdad, aunque se desplomen los cielos. El cristianismo no está determinado por un grupo religioso. El cristianismo no se determina porque yo pertenezco a una, o a una o a otra congregación. El cristianismo se determina porque yo he aceptado a Jesús como mi salvador personal. Seas o no seas de algún grupo religioso, seas o no seas de alguna iglesia, eso no tiene importancia. Ah, tú eres adventista, seguramente tú por eso piensas así. No, el concepto de adventista tiene que ver exclusivamente con el pensamiento del advenimiento de Jesús. Ah, tú eres evangélico recalcitrante, no vas al templo porque este, no, no estás preparado, o te vas al templo y te cubres la cabeza. Esas son formas. Acá en el Perú existe un grupo religioso que piensa que porque va con la barba más larga, tiene mayor santidad y el cabello más largo. Esas son estupideces cristianas que hemos establecido con el simple hecho de poder hacer sectarismo. Cristo viene a dividir, no porque viene a hacer eh, diferencia de formas. Jesucristo divide porque unos quieren ser como él, quieren seguirle a él, conocen su verdad y la verdad los hizo libres de culpabilidad, de esa culpabilidad que normalmente acusamos permanentemente en nuestras congregaciones y si no lo decimos públicamente, discurren por nuestra cabeza comentarios silenciosos, Ahí está el que va, ahí está el adúltero, ahí está el fulano, el mengano, ahí está el sutano. y nos olvidamos que nosotros también somos seres pecadores. El cristianismo vino a dividir porque aceptamos a Cristo, no porque aceptamos una religión. El cristianismo va a ser la diferencia entre aquellos que realmente confían en las promesas de Dios, no en la religiosidad sino en la capacidad de poder unir sus corazones con Cristo, que aún en momentos muy difíciles de la historia de este mundo, mantienen su convicción puesta en los ojos de Jesucristo. ¿Qué es Cristo para nosotros? ¿Qué significado tiene Cristo para tu vida? ¿Es acaso simplemente una religión? Cristo no es una religión. ¿Es acaso Cristo una doctrina? Cristo no es una doctrina. En el concepto de la Biblia, Cristo es la línea de acción desde el mismo momento, y lo voy a explicar, desde el mismo momento en que Dios cree al hombre. Cuando leemos en el libro de San Juan que por él fueron hechas todas las cosas, el verbo se hizo carne, está hablando de Cristo fundando el mundo. Y este que fundó el mundo y que dio libertad al hombre para poder elegir si quiere o no quiere ser su hijo. ¡Qué maravilla! ¡Qué grandeza del amor de Dios! Libertad indiscriminada para el hombre. Un día lo entenderemos. Y cuando el hombre decidió tomar el camino del error de jugar a ser Dios. Porque Satanás le dijo a través de la serpiente, si comes del fruto, serás como Dios. Cosa que muchos hoy en día quieren. Por eso toman el poder. Quieren ser como un Dios. Controlar las mentes de los seres humanos como si fueran conejillos de indias. Allí mismo. En ese mismo momento en que el hombre decidió tomar el camino equivocado, Jesucristo, el Salvador, se presentó buscando a Adán. ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado, Adán? ¿Qué has hecho, Señor, el fruto? Que tú me has prohibido, lo comí. Pequé. Mira, me cubrí con unas hojas de higuera para que no se viera mi desnudez. Dios, Jesucristo, en su misericordia, mató un cordero, y con la piel del cordero cubrió los cuerpos desnudos de pecado del hombre. Cristo se hace presente en ese momento. Y esa línea de acción de amor, de santificación, de sacrificio, se mantuvo a través de las edades. A través del tiempo, los hombres de Dios sacrificaron corderos como un acto de adoración y de sacrificio y de perdón para sus vidas. Jesucristo es el centro de la historia de la vida humana. Jesucristo es la razón de ser del hombre. Sin Cristo nosotros estaríamos perdidos. Gracias a ese Cristo prefigurado en el Cordero Pascual allá en el Edén, al que Caín no obedeció y no quiso aceptar y por eso trajo frutas, quizás de las mejores, pero a su manera. Hoy en día miles y miles de personas quieren adorar a Cristo a su manera porque su grupo religioso le dice así, quieren creer a su manera, ponen su día de reposo a su manera, ponen su manera de vivir como cristianos a su manera. Han caído una religiosidad exagerada de rudimentos humanos con formas sin fondo y se han olvidado del Cristo, del Cordero sacrificado allá en el Edén. Para, saber, para cubrir el cuerpo de pecado del hombre, para restaurarlo de su condición perdida a una oportunidad de salvación que se ganó con sangre, con sacrificio, con la vida del Hijo de Dios. Hoy en día se ha olvidado eso. Se utiliza el nombre de Cristo simplemente como una estrategia para poder decir que somos cristianos. Se utiliza el nombre de Cristo simplemente para decir nosotros somos iguales, somos bíblicos, practicamos la Biblia, pero solo usamos el nombre. Y cada uno hace su propia religión, cada uno hace su propio servicio, cada uno hace lo que quiere, exige como quiere, Pone reglamentos y si no cumples los reglamentos, patada para afuera. No sirves, no eres cristiano, aquí nosotros mandamos. Una religión sin mácula, sin mancha, es una religión que une al hombre pecador con Dios, no lo rechaza. ¿Qué animal cuando ve a su pequeñuelo, a su animalito, a su, a su cría, lo abandona en un momento de dificultad? ¿Qué iglesia que ama a Cristo odia a aquellos que cometen un error? ¿Qué iglesia de Dios puede llamarse iglesia de Dios si lo que hace es dividir a las personas por su raza, por su color, por sus creencias? ¿Qué es eso? Son solamente estrategias humanas para manejar y controlar la mente humana. Parecen partidos políticos. Parecen grupos de poder. Parecen pertenecer a una élite que finalmente lo que hace es tergiversar el mensaje de Cristo. Cristo vino a dividir por la convicción que cada uno profesa y no por pertenecer a un grupo religioso. Se han olvidado del Cristo, la línea del mensaje, la línea de la verdad. Así estaban en los días de Pablo. Durante esas semanas hemos estudiado que los que persiguieron al, Pablo, al pobre Pablo, no digo pobre porque era pobre en realidad, sino simplemente por la manera como él sufrió y terminó sus días en Roma. Este Pablo fue perseguido por los miembros de su propia iglesia. Fue perseguido por aquellos que decían tener la verdad, pero no querían aceptar la verdad. El apóstol les hizo recordar, pero si ustedes mismos en su defensa, si ustedes mismos esperaban la venida del Mesías. Ustedes mismos leen las escrituras y allí está estipulado y no lo quieren ver. ¿De qué me acusan? Si lo único que hice simplemente es seguir las escrituras. Tú puedes acusar al ser humano porque comete errores, pero no puedes acusar sus convicciones. No puedes dudar de sus convicciones porque las convicciones de cada uno somos responsables nosotros mismos conforme a la luz que hemos recibido. El mensaje de Dios es puro. El mensaje de Dios es pleno. Solo necesitas conectarte con ese mensaje. Pero hay un limitante. El gran limitante es el prejuicio religioso que gobierna ya nuestras mentes. Es el prejuicio de pensar de que qué va a pasar conmigo si no hago lo que mi religión dice. ¿Qué va a suceder conmigo? ¿Qué van a decir mis líderes si no pienso como piensan ellos? Una vez más te menciono. La iglesia muchas veces te ha hecho olvidar del verdadero mensaje que está centrado en Cristo Jesús. Entonces deberás establecer bien tus prioridades. ¿Quién es primero en tu vida? ¿Tu grupo religioso? ¿Tu nombre en la lista de tu congregación? ¿Tu pertenencia a, una, a un liderazgo, a un grupo de personas? ¿Crees tú que eso es la prioridad en tu vida? Deberás establecer bien claro cuál es cuáles son las razones por el cual hoy tú eres o te llamas un cristiano. El cristianismo no es para cobardes. El cristianismo no es para personas que se, que se acomodan al statu quo de las cosas. Jesucristo nunca se acomodó al statu quo de su mundo, de su, de su sociedad, porque él sabía muy bien cómo estaba la iglesia en ese tiempo. El apóstol Pablo nunca se acomodó a las costumbres de los judíos porque él conocía un evangelio mejor, mayor, con mayores promesas, con mayor esperanza. Y lo dice en el capítulo 8 y capítulo 9 del libro de Hebreos, con mayores esperanzas para el ser humano, con mayor oportunidad, con un mejor sacerdocio, con un mejor cordero, con un Cristo crucificado que se convierte en la única esperanza de gloria. Yo no sé si tú puedes entender eso, pero nuestros prejuicios religiosos nos han separado del mensaje de Dios. Y es eso lo que yo quiero que esta mañana tú puedas aprender para que puedas tener un encuentro personal con Dios. Tú y yo necesitamos... El ingrediente que destruirá las barreras del prejuicio, que destruirá la importancia que le das a tu congregación, que destruirá esa pertenencia que parece que te hace sentir como que vas a ser ya miembro del pueblo de Dios para ser salvo. Te equivocas. Necesitas del Espíritu Santo. Necesitas del poder de Dios para romper esos prejuicios. Y aunque tengas que pertenecer a un grupo religioso que no es lo más importante, puedes pertenecer si quieres, pero no pongas a tu grupo religioso como más importante que Cristo en tu vida. Y tú tienes que ser sincero porque a Dios no le puedes engañar. A Dios tú no le puedes poner trampitas. No, Señor, yo creo en ti, yo creo en ti, pero me preocupa más mi prestigio dentro de la iglesia. Me preocupa más quedar bien con mis líderes. Tú no puedes decir eso a Dios, porque en los días de Jesús hubo muchos que iban al templo, vestidos de frac, como decimos comúnmente, de la mejor manera, porque eran hombres y mujeres de la élite. Y llegaban a la iglesia y se alababan porque no eran como estos publicanos pecadores. Si quieres ser grande delante de Cristo, si tú quieres ser realmente reconocido por Dios es tu condición tu de humillación delante de Dios la que te hará, no merecedor, sino te dará la oportunidad de poder ser cubierto por la misericordia y la justicia de Cristo. Es Jesús quien en tu vida tomará el centro de tu existencia. Es Jesús quien finalmente... Te dará, le dará a tu corazón la seguridad de su presencia y a tu razón la capacidad para poder entender que solo en él puedes encontrar paz y seguridad. Nada de este mundo, nada de lo que este mundo te promete puede ser la seguridad para tu vida. No importa quién venga, quién vaya, quién gobierne, quién no gobierne, no importa quién aceche contra ti. Si tú tienes con claridad la razón por la cual tú estás aquí. La razón por qué Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Y cuál es la razón de sus promesas para poder alcanzar la vida eterna. Es suficiente. Con la ayuda de Cristo y su Espíritu Santo, tú alcanzarás la vida eterna que tanto el Señor nos ha prometido a todos aquellos que creemos en su venida. Yo quiero que esta mañana tú hagas un acto de conciencia contigo mismo y le abras tu corazón a Dios, y le digas Señor, yo quiero ponerte a ti como la prioridad en mi vida, Quiero mantener una comunión permanente contigo. Durante el día, cada minuto, pensar de que todas las cosas que suceden en mi vida son gracias a que tú estás viviendo conmigo. La comunión con Dios no es un acto de formas. La comunión con Dios no es orar al mediodía, en la tarde y al amanecer. La comunión con Dios... Es una convivencia permanente con tu Salvador. No hay nada más maravilloso que hacer y vivir permanentemente con Él. La paz y la seguridad del corazón van a ser cada día más tranquilidad y paz. Realmente, si es que tú dependes plenamente de las promesas de tu Salvador. Yo deseo que Dios te bendiga en esta mañana. Y que Él pueda hacer en tu corazón una morada, porque tú has decidido, porque tú has decidido encontrarte con tu Salvador. Vamos a hacer una oración. Y mientras yo oro, dile Jesús, ven, entra en mi corazón y toma control de mi vida. Amado Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Alabado seas tú, Señor, porque tú en tu misericordia entregaste tu vida para que nosotros que estábamos destituidos de la gloria del Padre, hoy tengamos un encuentro contigo. Gracias, Señor, porque en tu palabra tú nos enseñas a caminar más cerca de tus promesas. Gracias porque en tu palabra nos enseñas a tomar como prioridad el sacrificio de Cristo. ¿Qué es lo más relevante para nuestra salvación? Permítenos esta mañana abrirte nuestro corazón y nuestra mente para entregarte a ti todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que queremos hacer de aquí en adelante. Que esté puesto en tus manos y que seas tú, Señor, quien nos des la ayuda necesaria para vivir una vida conforme a tu voluntad. Te entregamos nuestra mente para que nos ayudes a tener inteligencia y sabiduría. Enséñanos a vivir tomados de tu mano y que este encuentro contigo sea un encuentro real para alcanzar la victoria sobre el pecado. Cuando tú vengas, ser una vez más la promesa cumplida en nosotros al vivir una vida eterna sin pecado, sin dolor, al lado tuyo. Señor Jesús, gracias a tu sacrificio, nosotros podemos gozar de paz y de esperanza en este tiempo. El mundo cada vez va hacia el caos, mas tu promesa, que hoy va a ser la prioridad de nuestras vidas, nos mantendrá como mirando al invisible, puesto nuestros ojos en ti. Que dice a mis amigos que están escuchando tu palabra y los que van a escuchar también. Dales paz y seguridad de que las cosas de este mundo no son lo más importante, sino la promesa de que un día tu reino será eterno y nosotros queremos estar allí. Te lo pedimos estos favores solamente en tu nombre, querido Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén. Cada sábado a las 10 y 30 de la mañana, tu encuentro con Dios es el programa que realizamos para beneficio de nosotros y también de ustedes, porque nosotros somos los que también aprendemos de la palabra de Dios cuando predicamos. Que este compromiso que hayas hecho con tu Dios, sea el compromiso que gobierne tu vida de aquí en adelante. Tu encuentro con Dios, con Boris Darmon, un servidor. Nos vemos el próximo sábado a las 10 y 30 de la mañana. Pero esta noche, no olvides, reflexiones de la Biblia a las 7 en punto. Buenas noches o buenos días.